La pregunta es cómo acceder a Google Drive con Talent, son estos pasos que estoy mencionando aquí y vamos a grabar el siguiente ejemplo que ves y como siempre va a ser práctico en Talent, así que vamos a eh, Talent. Lo primero que voy a hacer aquí es crear un proceso acceder a Google Drive y lo dejamos ahí porque Primero ahora tengo que irnos a la web. Aquí tengo en mi drive, ya tengo una carpeta con algunos de los archivos que te estoy proporcionando con el curso para luego en Talent mostrar una lista del contenido de esta carpeta. Bien, y segundo paso es irse a esa dirección, a console.cloud.google.com ¿Ya? Aquí ves que estamos y que no tengo un proyecto, así que me dice que no pueda accederlo y le hago clic en OK. Ahora lo que voy a hacer aquí es simplemente aumentar un parámetro en el URL para que me lo muestre en español. Y aquí ahora ves algo como tú lo tendrás, que aquí tienes que crear un proyecto primer paso, sí o sí. El ID del proyecto y el nombre, perdón, el nombre del proyecto lo dejo ahí y hago clic en crear. Bien, ahora Talent tarda un momentito para crear, perdón, Talent, estoy diciendo Google, tarda un momento para crear lo correspondiente y luego me manda aquí la página de inicio del proyecto. Se llama ahora My Project 4867. Bien, ahora siguiente paso. Baja aquí a APIs, API y Servicios. Y habilitamos la API de Google Drive. Haciendo clic aquí en Habilitar API y Servicios. Y buscamos la API que queremos usar. Que es Drive. Pero con R. <ríe> para que. Encontramos lo que buscamos y le doy clic aquí en habilitar. Bueno, también esto tarda un momento. Y ahora vamos aquí a la izquierda a ese menú donde es la llave que dice credenciales. Y también tenemos que crear credenciales, pero lo que vamos a hacer antes es configurar a la pantalla de consentimiento. Aquí ese botón blanco. Así que lo hago clic así, elijo externo aquí, crear. Y tengo que ponerle aquí algunos datos. Voy a poner aquí Talent Client, mi correo electrónico que está conectado a la cuenta. Y aquí también, otra vez el mismo correo electrónico. Bien, y hago clic en guardar y continuar. Los siguientes pasos no tengo que poner nada más. Guardar y continuar. Y también aquí, guardar y continuar. Y aquí abajo digo, volver al panel. Ahora el siguiente paso es de cliente para el acceso. Lo tengo que publicar, así que... Hago clic aquí en Publicar en la aplicación y en Confirmar. Bien, ahora de vuelta aquí a Credenciales. Si sí, vamos a crear credenciales del tipo OAuth, haciendo clic aquí arriba en Crear Credenciales y seleccionando Cliente OAuth. Y aquí un tipo de aplicación, app de escritorio. Los voy a llamar Talent. Y hacer clic en crear. Bien, ahora aquí tienes dos datos importantes que vas a necesitar. Así que te recomiendo que te cargue este JSON aquí. Yo por mi lado ahora lo voy a copiar el... ID de cliente voy a pegar aquí y el secreto del cliente porque esos dos datos los vamos a usar ahora mismo en Talent así que copio el primero otra vez puedo hacer aquí clic en aceptar ir a la página principal y ahora vamos a Talent en Talent primero tenemos que Crear aquí una conexión al Google Drive, así que New Google Drive Connection aquí en Metadata. Talent, Talent. Aquí el ID del cliente. Aquí el Secret, donde está aquí. Pegar y Test Connection. Antes de eso, de todas maneras, no puedes hacer clic en Finish. Ahora tienes que elegir tu cuenta con lo que le configuraste, aquí avanzado, abrir cliente de Talent, darle permiso, seguir y ahora con esto reciente sale exitoso en Talent y puedes hacer clic en Finish. Bien, ahora esta conexión la arrastro a mi proceso, la convierto en Google Drive Connection para establecer la conexión. Otra vez lo arrastra el proceso y lo convierto en Google Drive List, que es esta componente aquí, que funciona muy parecido al File List que ya hemos usado. Aquí, primero que todo, voy a decir qué componente, qué, de dónde viene la conexión, que es esa T-Google Drive Connection, porque no tiene sentido establecer aquí otra vez la conexión si ya tenemos explícitamente aquí esa componente. Ahora trigger on sub ok, quiero que se inicie esto aquí abajo. O sea, establecemos la conexión y ahora excede, accedemos perdón, a la carpeta que se llama en mi caso Talent and Folder. Y los contenidos que vienen aquí lo vamos a mostrar directo en la consola con la componente logro que usamos en modo tabla. Y aquí no tenemos que usar iteración porque eso ya, ya lo tiene esa componente Google Drive en List en ese caso. Así que un poco diferente es al eh, File List. Pero el resultado es el mismo y puedo ejecutar el proceso. Y salen unos avisos de los mismos componentes que estamos usando en nuestro proceso. Pero lo más importante aquí abajo vemos nuestros... Eh, por ejemplo, nombres de archivos y otra información más de lo que está contenido en esta carpeta aquí en mi Google Drive. Y así de fácil es como puedes acceder a Google Drive con Talent.